Muy contentos por la recepción de todas las embajadas eh, en este programa que tiene como principal eje la cooperación para darle prácticas a aquellos alumnos que estén en principio en maestrías o doctorados, pero también a alumnos de los últimos años de sus carreras que tengan que ver con la gestión, la gobernanza del agua, entendiendo que el agua es un tema central, tenemos que trabajar no solamente para las y los argentinos, sino también para todos aquellas comunidades y sociedades que todavía tienen estas dificultades. Esto convierte no solamente a AISA, sino a todas las operadoras en empresas que llevan adelante un servicio de salud, de cuidado del medio. Medio ambiente, nos pone orgullosos, orgullosas para colaborar con el resto del planeta. ¿no? Poder trasladar aquello que AISA ya tiene el expertise, trasladarlo a las comunidades científicas, a las comunidades académicas, para que desde el inicio, como estamos haciendo con la Universidad del Delta, tengan un eje puesto en el ambiente, en el agua potable. Y esa iniciativa de, de invitar a estudiantes a hacer su tesis eh, trabajando con AISA me parece una muy buena oportunidad de involucrar al mundo académico en la colaboración que, que ya tenemos. Lo primero que voy a hacer es contactar a las universidades holandesas para ver bueno, si efectivamente podemos trabajar y, y participar de esta convocatoria tan interesante. La verdad que pensamos que este es un punto de colaboración, pero que hay muchísimo potencial para seguir trabajando en colaboración en en el sector académico, y no solamente lo académico, sino también eh, científico, de distintas organizaciones, es muchísimo lo que se puede hacer en temas de innovación. Que podemos eh, pensar juntos qué es la mejor man manera, desarrollar las relaciones entre los países, desde el eh, de tema de agua, desde las universidades, y eh, compartir la información y el entendimiento que hay en los dos países para el futuro del todo. Oh uh -huh.